Carla, muy buenos días. Adelante con la información en tendencias.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 en su brazo y va, sale de la cocina y va con los clientes a entregarse. Los vamos a ver aquí un pequeño fragmento de este video que se volvió viral en TikTok.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 hello thank you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 Queda, okay, ya, a mí ya, ya, ¿quiere quesito? Con quesito sí. ¿Con qué? Ya, ¿con qué? Sí, ¿con qué? Con quesito, come pues. Vea, ¿sabes? No, que ella se lo come. Con quesito, ¿no? Come pues, ya está bien de quesito, ¿no? <risa> Ay, no, no. Ya sí, me hacía, me lo tiraron así.